Si me diera, no me solo que me perdería Y morir, el pecado oh, Jesús en la vida. De fuerte aplauso a nuestro Dios, así que.